Hoy hablamos de las emociones básicas. Según Paul Ekman, las emociones básicas son seis. Se llaman básicas porque son universales y comunes a todas las personas, sean de la cultura que sean, y son descifrables a través de expresiones faciales determinadas y reconocibles. Son tristeza, enfado, alegría, miedo, asco y sorpresa. A partir de ellas, combinándolas con sus diferentes grados de intensidad, se construyen emociones más complejas. La función de las emociones es informarnos sobre algo que nos afecta como ser vivo y para lo cual tenemos que elaborar una respuesta. Puede ser algo externo, como una amenaza o el riesgo de consumir algún alimento en mal estado, o interno, como la pérdida de algo importante para nosotros o que alguno de nuestros límites internos se ha superado vamos a describirlas brevemente una a una tristeza es la emoción de la pérdida de la pena y del daño aparece cuando sentimos que hemos perdido algo sea real o imaginario tiene también una labor inspiradora ayuda a conectar el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro y a crear cosas enfado su función es protectora ataca a aquello que nos ha herido para que no vuelva a hacerlo o nos informa de que uno de nuestros límites no ha sido respetado por otra persona o por una situación. El enfado genera fuerza y nos produce la necesidad inmediata de librarnos de ella. Alegría La emoción de la sonrisa y el bienestar genera el estado de ánimo del optimismo y suele ir acompañada de una gran carga de energía que nos hace querer hacer cosas. Miedo. Es la emoción del peligro y la amenaza. Este peligro puede ser real o imaginario. Se genera por el instinto de supervivencia del ser humano y activa de forma intensa nuestro cuerpo para prepararnos para la lucha o la huida, aunque también puede paralizarnos. Asco. La función del asco es protegernos, especialmente cuando hablamos de alimentos. Es una emoción que nos dice, cuidado, no te acerques. O oh, Cuidado, no te vuelvas a acercar. Sorpresa. Es la emoción del sobresalto. Aparece cuando sucede algo que no esperamos. Como en el caso del miedo y la tristeza, ese algo puede ser real o imaginado. El verdadero valor de reconocer las emociones es leer la información que nos dan, ser conscientes de que las sentimos y saber de qué nos están avisando para poder reaccionar en consecuencia huir o luchar, en el caso del miedo, no ingerir ese alimento por el riesgo de que sea perjudicial para nuestra salud, en el asco, o prepararnos para algo que va a suceder y no sabemos qué pasará. Sorpresa. ¿Y tú? ¿Eres consciente de la emoción que sientes y de qué información tiene para ti? ¿Decides cómo actuar en función de lo que te informa esa emoción?